Juan, Yanika ti Juan, quien nil vi nupa ten al tepet, Jerusalén, quema israelitas totas Juan levitas me, quintitanque, maquin tacinto kiliti, Juan, Akia Yaya Juan, quien sitawak. Na, amo ni Cristo. Juan Ini ni Juan ti, quita tacinto kilisque. ¿Wasca aquí ta, elías? Juan quito? Amonani nani, elías. Juan, quita tacinto Tat está listo? ¿No para tratar el panesticket que te tote con te chilu Juan, ¿quién es anquile? ¡Amo, cana! ¡Wasca y ni Juan te quiluica! ¡Te chilu para hueles de que yo me la voy a hacer Juan, ¿quién es anquile? Y canica, manali, catí que no para tratar el panesticket y saías estoya. ¿Quién Nasa ni se ta catoteco kat para Chicago, y panupaguas totalicampa amoteno eliguan y Chipataca moyolo, pampawalas tu hueteco. Chisencaoca, y yo fui para ipanemis. Juan no pataca me cati tanto ya? quiluisque. Huaca, partente te Para y te amo ti Cristo, Juan ti Elías. ¿O ta, no te has puesto pero esto que se <tose> pero esto que se na puesto en el ni No Juan esto, pero es esto. Nochía ni panóco, campanjante coastiaya y pan artepet betabara y pan el señor nadi weyat gordán para cambarquiza tonati. Juan armósta Juan Jesús Juan le haya campe historia Juan quinisco no para más Ya está todo ya, ya, y toca el pilborrego, toteco, pampa elis, no patacascao, listi, catitesquistilis, nochito tasta colua, no se olme y panita al tipacti. Ni me ya, ten ya, quema ni me para te ipa oala a seta, caticpia más tequiticayot que na pampa quema. Ayamonita catia ya, Ach, tue, amunima, tia, kat, iki, ya, ya, ya, ipa y tstoya. Achitue amonimatiae ya. Pero ni igual para ni teco astis, para ni quien estilis noche israelita. No Juan, ni que ni os melaje. Niquita y tonas toteco guastemos ten to il que en paloma, Juan mocaoco y panya. ya. O homónimas sin pero toteco dios tan tanque para ni teco astis. Ya para que ma y tonal guastemos, o al y panceta se Guasca ya le catitema casquitona. ya no pa ni cuando ni me para ni ya ya toteco dios.